Bueno, pues, ya estamos en vivo y a todo color, como lo decimos siempre. Así es, en eh, vivo y a todo color. Estamos aquí ya con todo el ánimo y con todo el, el, el entusiasmo de hacer el un deseo. video más para compartirlo con todos nuestros amigos, amigas, familiares y, y todas las personas que pues, se atrevan a, a entrar a ver... Nuestros videos en todas las páginas que las tenemos. Así, Así es. es que bienvenidos y somos sus amigos de siempre. Que sean bienvenidos, sus amigos de siempre, Elida Madrigal. Y Rafael Cavazos. Así es. Eh, una pareja eh, pues, que nos conocimos antier y Ayer. Nos casamos y, y hoy estamos aquí. Así es. Pues les saludamos en este momento, dándole gracias a Dios primeramente por la vida y la salud que Él nos da. Le damos muchas gracias por todas las bendiciones recibidas durante todos esos años, que son muchas. Si nos podemos a, a describirlas, no acabamos. Este, y pues eh, estamos contentos y agradecidos con nuestro Dios Amén. Por, uh, por los hijos que él, él nos ha dado. Y alabado y glorificado sea su nombre porque... Todo, todo eh, es por medio de Él. Sin Él no se mueve una hoja, no somos nada ni nadie. Así y es. le honramos y le glorificamos, También. porque Él es el único que merece la honra, la gloria y la alabanza. Y alabanza. Uh -huh. Así es. Y por eso dije, la conocía uh, ayer. Ayer nos casamos y aquí estamos hoy. Así es. Como quien dice, todos esos... Uh, cincuenta y tantos eh, en, años. Eh, ese transcurrir del tiempo, y no necesitas yeah. decir tanto, porque ya, y, y, ya la gente ya, ya nos conoce, ya sabe, mira. Bueno, no toda la gente, mira, eh, eh, eh, por bueno. ejemplo, eh, esa personita <risa> bueno, apenas sí, hay, hoy nos está hay viendo, personitas, hola, tal, sí, Claro, estás? tienes razón, hay personitas nuevas, porque, sí. bueno, los que nos ven sí nos conocen, pero los que no nos ven, pues no nos conocen, no, pero... Exacto. Les eh, saludamos, les saludamos ¿qué tal? en el amor del Señor. Mi nombre es Elida Madrigal y Rafael Cabazos. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Y pues bueno, eh, la reflexión de hoy, eh, el tema lo vamos a hacer honrando a las madrecitas. Así es. ¿Por qué? Porque en México, y no sé en cuántos países más, se celebra hoy, ayer. Fue aquí en Estados Unidos uh -huh. Pues en el, en el área hispana ese. Este Pero Los que estamos acá Pues les toca doble a ustedes sí doble o triple Las veces que y sea Entonces empezamos el sábado Con uno de nuestros hijos Y luego el domingo con otro de los, con otro de no, los, bueno. los hijos eh, Y bueno y hoy con estamos en, hija. Eh, A través de ese medio Pues yendo a, a, a ante ustedes Así. Y celebrando nuevamente el Día de las Madres, el, el de las sean madres, eh, bendecidas todas las madrecitas, les deseamos muchas felicidades. Así es. Y pues eh, las que ya, ya se fueron, que ya no tenemos las madrecitas, pues eh, que el Señor eh, sea con ellas, las tiene su santa gloria y. Eh, uh -huh. dándole gracias por, por la vida de ellas porque si no hubiera no, sido por, no por nuestros aquí. padres, pues no estuviéramos aquí. Y, y, y así es como uh, surge, surge, y surge las, las familias en la sociedad en este mundo, en medio queremos, del matrimonio. Por, por eso le pusimos honrando. Honrando. Honrando a las madrecitas. Así es, así Las es. que ya se fueron, ya no podemos hacer nada por ellas. Solamente recordarlas con claro, cariño, recordarlas con amor, con, con, cariño, con mucho con aprecio. Amor, este, eh, yo me recuerdo eh, porque todavía mi cabeza ¿Te se, funciona para recordar. <risa> este, Cuando estaba yo chamaco que estábamos en la primaria mm. eh, me recuerdo yo que eh, se, se hacía uh, como un ahorro. Oh. ¿Verdad? Ah, este, sí, se en, eso, en la escuela. Esos ahorros, sí. Uh -huh. Y normalmente esos ahorros los hacíamos en años, ahorrar 10 centavos, 20 centavos, eh, eh, era lo que podíamos. Pues ahorrar. fíjate que yo, en, yo me acuerdo que yo alcancé a ahorrar hasta 500 pesos de aquellos años. De aquellos años, fíjate, en, en, en muchísimo dinero. <risa> eh, de aquellos años. Porque el que ahorraba 20, 30 pesos. Eh, 40, 50, pues no, ya, ya estaba rico. Sí. En aquellos años, sí. ¿verdad? Uh -huh. Porque, pues, uh, pues, así era, ¿no? Uh -huh. en, entonces, pero yo, yo me recuerdo ahí en, en, en Reynosa, que es así nuestra es. ciudad donde nacimos nosotros, este, había una tienda eh, donde, pues, preparaba ya las... las ¿Los eh, arreglos? Los, los arreglos. Y para era las... bien común, era bien común regalarle a, a, al Día de las Madres, pues, una jarra con vasos. Un, un juego de, de agua. De, o sea, un juego de, agu, de agua, ¿verdad? La jarra y los vasos. Sí, sí era, era bien común. Eh, sí. Y entonces, pues, con el ahorro, pues, te alcanza para eso. Y más. Y algo más, ¿verdad? Así es. Entonces, este... Pero ¿qué, qué, qué tiempos aquellos tan tan preciosos. Muy bonitos, las festividades que se hacían en las escuelas, muy bonitos. Eh, es, es, bonito. Exacto. Entonces, cómo no honrar a, a nuestras madrecitas, ¿verdad? Bueno, así es, la, así la, la es. Las nuestras ya, ya, ya, ya, ya partieron con el Señor, ya, ya hace una buena cantidad de años. Eh, pero los que están vivas, pues Dios me les bendiga. Así es. Eh, este... Que Dios sea. Con... Y, y recuerden con cariño, si ya se fueron las de ustedes, que pues eh, eh, es parte de la vida. Así es. Eh, sabemos que, que ya nacimos y a veces no sabemos qué día vamos a, a terminar. Así es. Pero qué, qué queremos es poder honrar, a, a, a, como decimos, a, a, a, muy. Eh, a todas, a, a todas las madres. A las jefecitas, ¿verdad? A todas las eh, Entonces, pues, jefes. bueno, eh, esto es lo que, eh, que queremos hacer un poquito de énfasis en, en reflexionar Así con respecto es. a esas madrecitas de Así la que, es. Las que ya están y las que no están. Así es. ¿Verdad? Saludando, entonces, saludando a todas las... Uh, pues, uh, familia, es familiares, amistades, eh, uh -huh. que, que tenemos que Dios sea con todas y cada una de ellas, y que sean bendecidas, bendecidas, y bendecidas. Entonces, yo no sé, en Dios. estos países, en México sí, pues es un día, que, olvídate, es como de fiesta. Así eh, es. En otros países no, no sé cómo, Mira, cómo qué se linda, manejan. Mira qué linda rosa se ve ahí. Sí, este... Eh, pero donde quiera que se celebre el Día de las Madrecitas. Así eh, es. Que tengan la mayor de las bendiciones, Amén. todas y cada una de ellas. Amén, así es. Unas de primera vez, otras de segunda, tercera, cuarta y cinco, y seis, siete, ocho, diez veces más. Eh, como se oyó en, en días pasados en las noticias, que de un solo golpe una mujer tuvo nueve criaturas. Oh, sí, es cierto. Ay, qué es cierto. ¡Qué, qué bárbara! Fue nueve, nueve veces bendecida. <risa> no. o, bueno, diez porque creo que ya tenía una, una, una hija. Sí. Pero tuvo nueve de, de así de un... De un solo golpe mm, para no perder tiempo. Así es. Así es que imagínate. Que, que, no, qué no, barbaridad. Hay no, no, no. de mujeres a mujeres, ¿eh? Así Mis es. Mis respetos. Hay quienes tienen dos, hay quienes tienen tres, y hay quienes lamentablemente nunca pueden tener una familia. Eh, pero... Pueden adoptar. Así ¿verdad? es. Entonces, qué bueno es eso, ¿verdad? Que. Eh, nosotros tenemos una amistad de, de muchos años eh, y él es médico. Uh -huh. Sí, y que adoptaron. No pudieron, ad adoptaron. adoptaron uh -huh. a, a, a, a, un a su niño, hijo y un niño. Y, uh -huh. y pues. Eh, Fueron bendecidos sí? con esa adopción porque lo que como Y ya, si fuera no, su hicieron hijo, abuelos ¿verdad? y todo claro. eso. Y, y a veces hasta se quieren más a esas criaturas, pues porque sí. cuántos padres maltratan a, a los hijos. Y, y de eso se trata también Así la, la reflexión. ¿Qué estamos Así haciendo es. con, con nuestra familia? ¿Qué estamos haciendo con sus hijos? ¿Qué estamos haciendo con nuestras madrecitas? ¿Qué es estamos haciendo? ¿Hasta dónde les Exacto. honramos lo que Dios pone en nuestra, en, pues, sí, a es, nuestro frente? Sí, en, en, nuestro, vida, camino en, en sí. nuestro camino, en uh -huh. sí. Entonces, este... Así es, así es. Y vamos a dar hoy eh, nada más tres pasajes bíblicos, posiblemente. Eh, más... Si Dios nos da más, pues, bueno, ok. Pero yo tengo preparado aquí tres pasajes bíblicos. Mm -hmm. Uno. Clásico. Eh, súper clásico es. este, eh, yo creo que no hay ningún predicador que no lo haya utilizado, uh -huh, así yo es. creo que no hay ningún pastor que no haya utilizado este pasaje en, en, este, en, este, en este día, en especial Día de las Madres Proverbios 31 10 uno es es clásico, de entre los clásicos eh, y te voy a dar el privilegio de leerlo gracias, gracias bueno pues este en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a leer estos versos y nos dice así: eh, elogio a la mujer virtuosa, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Yo la hallé. Dios te me, Señor, te me dio a mí. Amén. Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. En nosotros se cumple ese, esa palabra Gloria de poder, al Señor. Porque Ay, es que esta señor. mujer es preciosa. Y no me refiero gracias. a la hermosura no, no, no, física, no, no. que también te has excedido. Gracias. gracias. Eh, sino por las virtudes que Dios te da. Amén. Dios es grande, maravilloso y no más con el simple hecho de Su... soportarme a mí, de aguantarme a mí. Sí, ¿verdad? <risa> Y ya. Ya, ya, sobre, ya, ya, tiene, ya, una corona. ya sobrepaso Sí, sí, sí, sí, sí No, sí. no, no, pues Bendito sea el Señor por todo lo que Él nos, nos da y lo que Él hace Su misericordia es grande Entonces eh, no, no puedo, te voy a entender Cómo hay hombres que Desprecian a A, a la esposa a la que hacen madre, porque tienen familia, uh -huh. y luego las asesinan, eh, no, se divorcian no, de ellos, la... eh, hacen cosas que... Eh, las golpean, y hacen ¿Qué, barbaridad, qué barbaridad y media, en lugar de amarlas y respetarlas. Así es. No así la ven debe... como lo que debe de ser, uh -huh. y es que algo hay en sus vidas, y no es más que un inmenso vacío, y la falta de Dios, por eso está se vacío. Así es, correcto. Falta Entonces, Dios ¿cómo en vas a amar vidas? a quien no te nace de hacerlo? ¿Por qué? Porque no, no has podido ni siquiera recibir al Señor Jesús en tu vida. Así es, exacto. Pues... A la que dice frente de, de, de ti, no la amas, pues, pues ¿cómo la vas a amar? Pues, no, no sabes amar. Así es, linda bueno, rosa. Eh, sí, Flor. pusimos un, un video de, de, de, las de, de, flores. de flores muy bellas. Preciosas, lindas, este, bellas, todo lo, que, sea, para, todo para lo, para lo este que el momento, señor hace. Es, es bello y es maravilloso. Entonces esperamos que estén disfrutando Para dar los tonos De del, lo que estamos del, pasando aquí en De, de las diferentes flores, este, los campos llenos de flores Algo lindo, precioso y, y a veces no nos damos cuenta, hija No De, de, de contemplar eh, sí. la, la hermosura de, de cada día Es que ca, cada día y, Cada día este, El Señor nos da diferentes Amaneceres Y diferentes atardeceres Sí. Bien precioso, o sea, es maravilloso. Aquí en el, cerca de nosotros, bueno, uh -huh. más, más o menos cerquita, o sea, unos 15 o 20 minutos yo creo, uh -huh. eh, hay un parque, el, le, le llaman Parque de las Flores, uh -huh. Este está a la orilla de, de un laguito. Está lindo, lindo. Oh, qué precioso. cosa tan preciosa. Este, hay flores, de todos colores sabores Bellas, bellas, ¿verdad? bellas, lindas, lindas. Eh, eh, entonces, pero también hay eh, personas que tienen sus buenos jardines, o... Sí, sí, sus, tienen... sus espacios para jardín, eh, y, uh -huh. y, y, y se ve maravilloso, porque bueno, ahorita, como ha llovido bastante, eh, la vegetación está linda, eh, verde, preciosa, limpia. Así eh, es. Entonces, este... Pues nos recreamos en, en, en la belleza y, y el poder del Señor, lo que Él hace es yo bello. Yo te acabo de tomar una fotografía más este, de una planta de, de Duranos ah, sí. que, que tiene uno de nuestros hijos, <ríe> Así es, y cargadísimo, flor. cargadísimo de, de duranos. De y, y, y, y las flores que tiene ahí la, la nuera, ¿no? este, pues, Precioso. Este, y amanecen mucho sus durandos en el, en el suelo porque las ardillas vienen y, y los pájaros las picotean. Los pájaros y, y, y, y se echan a perder. Y, bueno, este, Pero pues así es. A, así es, la, lamentablemente, pero bueno, es parte de la misma naturaleza. Así es. Y, y es que ellos tienen un patio enorme, son varias acres a, a, a sus espaldas, uh, frente a pasa, un arroyo. Pasa un río por ahí. Eh, Entonces, este. No, no es propio ahí, pero es uh -huh. de, de, de la comunidad que, que vive en, en esa área, sí. en esa parte, de, en esa colonia, vamos a llamarlo así. Entonces, este, pues hay, hay, hay muchos animalitos, eh, muchos pájaros, muchas ardillas. Bueno, ahí hasta coyotes. Sí, sí, sí, hay entonces hay, hay, este, hay todo un poco. Uh -huh. eh, se les echa a perder a veces la, la, la fruta esa. Uh -huh, uh -huh. Así es. Bueno, pues vamos es. a continuar. Entonces... Ahí proverbios nos dicen, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Gracias, Señor, porque me permitió hallarla. A desde la verdad, muy temprana edad. Glorificado sea el nombre de Desde Dios. muy temprana edad, porque estaba pollita, esta pollita, esta muchacha, esta muchachita. <risa> estaba pollita cuando la conocí. Bueno, pues, bendito sea eh, el Señor. Gloria a Dios. Puse mis ojos allí, en ella, y está aquí. Y no se equivocó. Y es aquí. Por eso para mí. Así es. Este versículo encaja el 100% Gloria a Dios. A encaja el cien Y luego me ha regalado cuatro hijos. Así que, bueno, yo le de tantito, ¿verdad? Pero <ríe> ella me regaló cuatro hijos. Y le paramos ahí, porque si no, a lo mejor ustedes como la mujer esa que dio nueve. Pues yo creo. <ríe> Mira bueno. qué bella flor. Y nos venimos de familias grandes. Grandes sí. eh, La familia de ella 10, nosotros 11. Así que si sí, no le paramos... Imagínate, dos docenas nombres. No, no, no, no. <ríe> ya era mucho, mucho. mucho. Oh, ok, entonces volviendo al, al punto de la reflexión. ¿Por qué? ¿Por qué se maltrata a la mujer? ¿Por qué se maltrata a la esposa? ¿Por qué se maltrata a, a la madrecita? ¿Por qué se maltrata a las abuelitas? ¿Por qué? Así yo recuerdo de, de, de mi abuela Teresa. Eh, cada vez que yo venía a verte a ti, uh -huh. pues llegaba con ella ahí a, a, a su casa en Reynosa. Sí. Y en Monterrey. Y... Mi abuela siempre, pues, tuvo la atención, eh, pues, de recibirte, de, de, de recibirme, uh -huh. y, y siempre te mandaba el saludo, y, y, salúdame a tu novia y otro, sí. en fin, este, her, hermoso. Y bueno, pues, ¿tú la conociste? Sí, ya? yo la conocí, este, a tu abuelita, claro. Eh, y bueno, pues, ¿qué, qué hermoso es cuando se puede respetar. Y amar. Amar, amar, querer. Es, es bello, es bello. Y como dice ese cántico, qué lindo es amar. Qué lindo es vivir, qué lindo es amar. Para dar alegría, felicidad. Y darse uno y mismo. Darse uno mismo eso, eso es amar. Eso es amar. Entonces, Así es. Eh, y disculpe que nosotros lo cantamos porque que queremos que nos asusten, ¿verdad? Nos salimos del cuadro. <risa> <risa> sí, eh, de entonces, el, pero la reflexión de hoy, voy a ser más cortita, ya, ya estamos casi para terminar. Es nada más a, a hacer conciencia. Hacer conciencia. O sea, ref, de la, reflexionar. De la falta de amor que de, hay en la humanidad, Oliver. La falta de amor, sí. Eh, vamos a tomar otro versículo Que es uno de los mandamientos prácticamente Pero lo vamos a tomar acá en Marcos sí. 10, 19 Marcos 10, 19 nos dice Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres No mates No hurtes No digas falso testimonio No defraudes Honra a tu padre y a tu madre. Ese es un mandamiento. Honra a tu padre. Es uno de los diez eh, mandamientos. Pero. Así es. Aquí cuando. Jesús, Jesús estaba ahí con. con las gentes que se suponía. Que conocían. El, los, de, di, de, de, de, de la ley del, del, del Señor. les decían, No adulteres. Uh -huh. No mates. Sí. No hurtes, uh -huh. no digas falso testimonio, no defraudes. Y esto como me hace pensar en empresarios y políticos uh -huh. que dirigen incluso países y no hacen más que esto. Sí, porque hay mucha corrupción. En Mucha, mucha falsedad. Mucha falsedad. Mucho, mucha, mucha falsedad. Mucha maldad en este mundo. Mucha maldad. Y eh, honra a tu padre y a tu madre. Vídeanos, ¿Qué, qué, qué, qué hermoso, mi amada, mi amado. Eh, honra a tu ¿Cómo, padre cómo a tu aterriza este, este, este pensamiento bíblico eh, llamado como mandamiento? Sí, como mandamiento. Que es. Dentro de la ley de Dios Está puesto allí Para beneficio tuyo Y mío y de todo el mundo Sí, porque nos dice en el día 19 Honra a tu padre y a tu madre Y amarás a tu prójimo Como a ti mismo Ajá. Amarás a tu prójimo Ahí en Mateo 9-19 Digo, perdón, 19-19 uh -huh. Nos dice estas palabras Así es Qué hermoso Honra a tu padre y a tu madre pero también dice, llamarás, llamarás a tu prójimo como a ti mismo. Si esto lo pudiéramos aplicar a nuestras vidas, todo el mundo, el empresario, el político, los mandatarios, y cada, en cada hogar, en cada familia, uh -huh. todos pudiéramos aplicar esto, uh -huh. ya no habría maldad. Pues sí, no, no habría, no habría. Ya, ya no habría maldad. Uh -huh. Entonces, ¿qué quiere decir? Estamos faltándole a Dios y a nosotros mismos y a todos los que nos rodean. Así es. A, a, ahí en, en, en Primera de Crónicas 28, 9, este dice, y tú Salomón, uh -huh. y, y, y le hablas a Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre uh -huh. y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario porque Jehová escudriña los corazones de todos amén así ¿sí? es. y entiende todo intento de los pensamientos él conoce todo intento de los pensamientos del ser humano si tú le buscares lo hallarás mas si lo dejares él te desechará para siempre entonces Ahí está eh, eh, O sea es buscar al Señor La reflexión esa es Buscarte al Señor para poder amar Y en esos días en especial Que a veces hay un poquito más de cariño Hacia las madrecitas uh -huh. Pero compártelo también Con los demás Traten de disfrutar Mejor la vida Siendo mejores cada día. Siendo cada mejores, es... sí, porque el Señor siempre nos, no, nos, nos insta a que seamos obedientes. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros, dice la bendición y la maldición. Exacto. ¿A cuál prefieres? La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Amén. ¿Verdad? Que yo prescribo hoy. Y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartare del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido, ahí nos lo dicen de Euteronomio 11, 26, 28 entonces, no, no, ahí, ahí está dos dos entonces, mi amado, mi amada cuando estamos cerrando eh, el pensamiento de hoy, esta reflexión quisimos hacerla corta para que todo el mundo así lo es. pueda compartir, así es. y para que todo el mundo la pueda ver pero, más que todo analizarla que, que podamos reflexionar. Así es. Que nos caiga el corazón para que todas nuestras actividades y actitudes y pensamientos y acciones amén, vayan amén, por el camino más correcto posible. Así es, así es verdaderamente que este. El Señor nos ama, nos ama, lo que no ama es el pecado de, del hombre. Así eh, es. Y, y, y nos dice, ¿verdad?, que por nada estemos afanosos sino que sean conocidas vuestras peticiones delante Amén. de Dios en toda oración y luego uh -huh. Dice, con acción de gracias. Hay que agradecerle al Señor siempre por todo lo, lo que Él nos da, por lo que Él es. Y, y, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si, si nuestros pensamientos están en el Señor, él, él no nos va a dejar Y, así, y siempre vamos a tener eh, Palabras de, de, de alabanza Palabras de, de glorificación al Señor Porque sin Él nada somos Así es sí, sí. Entonces ¿Cómo no Orar Por esta humanidad? ¿Cómo no orar Por los gobernantes? Por todos que estén en una posición de mando. Así es. Como los magistrados, los que aplican leyes, eh, y todos los que están en un puesto de, de mando en cualquiera de las líneas que sean, y no estoy hablando de las militares necesariamente, sino todo lo que esté de mando. De mando, sí, de sí. Un mayordomo ya, ya sea, es una persona que está de mando. De obediencia. ¿verdad? Entonces, este y que todos nos respetemos los unos a los otros. Así es, amén. Eh, hasta, sí si es una frase muy famosa, independientemente de lo que dice la escritura. Eh, me recuerdo una, una película de, de Cantinflas. Uh -huh. eh, él la usó en, en una reunión especial que había supuestamente de, de los países. Uh -huh. Cuando le dijo... A amados los unos Nosotros a los otros. ¿Y qué hemos hecho? Armados los unos a, contra los otros. ¿Verdad? Sí, Entonces, sí, sí. Eh, ¿qué, qué importante es que lo entendamos, mi amada. Que lo entendamos, mi amado. Que nos empezamos a respetar. Que, que respetemos a los demás, que amemos a los demás y que vivamos, y que vivamos en Santa Paz. Amándonos, Amén, Respetándonos es. y no haciendo daño a nadie, en ninguna forma, pues en ninguna manera. Al contrario, bendiciendo. Bendiciendo. Bendiciendo. bendiciendo. Estamos bendiciendo. llamados a bendecir. A bendecir, a ver. Estamos llamados tú y yo y todo el mundo. Estamos llamados a bendecir. Amén, así es. No a maldecir, sino a bendecir. Y vamos a bendecirnos, ¿cómo, cómo ves? Y vamos a orar. Amén, así es. Eh, me voy a tomar de la mano de, de aquí de mi esposa. Gloria al Señor por el, esta. mujer que Dios me ha dado como compañera. Un privilegio que Dios nos ha Ya sabe. por muchos años. Y Gloria que a Dios. por la gracia del Señor pues nos dio cuatro hijos. Amén. Y como fruto de ello ya son siete nietos. Amén. Entonces. Gloria al Señor. Esta es la parte nuestra. ¿Cómo está la tuya? Pues dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por lo que tienes. Y si aún no tienes, pues dale gracias a Dios para que Él bendiga tu vida. Amén. Así es. Oremos, Padre. Te alabamos. Alabamos su santo nombre, le bendecimos, nombre Señor. Honramos gracias, y glorificamos Padre, su santo nombre. Por su grande amor y su grande misericordia, Padre. ¿Cómo no honrar? Gracias, a las madrecitas, Señor. Sí, Señor. Gracias padre. Cuando podemos ver como la que se me dio Por a mí. Por el don maravilloso, para que, que sea la se madre de mis hijos. Ha dado a la mujer, sí, Señor. Gracias, Así como fue sí, mi madrecita que. Sí, Señor. Pues el Señor Gracias, la usó señor. para que pudiéramos ser once hermanos. Sí, Señor. Gracias, Padre. Por su don maravilloso, Señor. Y comentaba a, mujer, señor. a través del de, de Facebook de sí, una señor. sobrina. Sí, señor. Que sus hijos no alcanzaron a conocer a su ah, abuelita. Su mamá, sí, señor. Que es mi, mi hermana, que, que ya fallecía de hace muchos años. Sí, señor. Así es, padre. Que a ella le encantaría poder... Tenido esa, esa dicha. Hubieran conocido, sí. De que hubiera mi hermana conocido a sus nietos, haberlos atendido. Como lo hacen todas las madres normalmente. Así es. Atender a los niños cuando están Cada chiquitos. Sí, los amén. bañan, los cambian, los arreglan, les peinan su mima. pelo. Eh, en fin, todo eso amén. que normalmente Acontece sí, en un hogar, en la familia. Nombre. Sí, Señor. Qué hermoso es que exista eso. Santo eres Ejército. Gracias por su gracia Así pudiéramos amor, comentar muchos detalles de la vida. Sí, Señor. Que muchos lo disfrutan y otros no han podido todavía hacerlo. Pero Padre sí, Santo que sí, cualquier sí, personita que nos esté viendo ahorita en este momento A santo, la hora que ellos estén viendo el, la repetición Que sí, usted bendiga sus vidas sí, Y a sí, ti te bendiga, digo sí, mi amada, sí, a ti te digo mi amado santo eres, Recibe la bendición de, del Altísimo recibe, recibe bendición Ama, Dios. ama por favor sí, a tu familia Ámate a ti mismo. Pero ama a tu prójimo también. Sí, Señor. Así sea. Amén. Alabado y glorificado Quiéranse. sea su nombre. Sí, Respétense. Señor. Respétense. No hagan daño. Padre, por la vida y por Al contrario. Da. Gracias, padre Den padre. todo el amor Gracias, que pueda. Señor. Brinden Gracias, mi padre. Gracias, la mano señor. siempre a todo el mundo. Cada vez que lo puedan hacer. Sí, Señor. Y permitan que Dios bendiga sus vidas por hacerlo. Sí, Señor. Gracias, Padre. Y que ese día en especial, todas las madrecitas, Señor, las que puedan estar viendo este video. Sí, Señor. Bendígales. Las que estén enfermas, en ponga su mano de poder en Y llenen de su gracia. Y a ti sí, te digo, señor. mujer. Así recibe sea, la bendición. bendición. En el nombre del padre, el sí. nombre del en hijo, el nombre del hijo y del Espíritu Santo. Y de su Espíritu Santo, sí, señor. Y ustedes como familia, así sea. reciban también la bendición. Recibe la bendición. Amándonos, respetándonos y queriéndonos los unos a los otros, y que así se cumpla la palabra del Señor en nuestras vidas. Aleluya, sí, señor. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre del Padre, bendijo y Dios, Espíritu santo. Amén. Señor. amén, amén, amén. Sí, amén, y aleluya. Y aleluya. Pues, pues ahora sí que lo hicimos cortito. Sea el nombre del Señor. Pero reciban la bendición del Altísimo y déjense, déjense bendecir de Así parte es. de nuestro Dios. Cambiemos Así todo es. lo que podamos. Que disfruten este día maravilloso que el Señor nos ha dado. Es decir, todos los días. Sí, todos los y días. Y todos los días. Eh, todos los días, todos los días. Que haya cambios verdaderos, reales en nuestras vidas. Así es. Aún yo tengo que cambiar muchas cosas más. Pero que la gracia del Señor esté Así sobre es. nuestras vidas. Yo y que esté que todos, sobre tu vida. Todos, todos. Deseamos y anhelamos lo mejor de lo mejor de parte del Altísimo. Amén, amén, así es. Entonces, bendiciones. Bendiciones, y... un fuerte abrazo a todas, a todas y cada una de las madrecitas que el Señor nos tiene todavía en este mundo, que el Señor, la protección del Señor sea en nuestras amén. vidas, y que la gracia y el amor y la misericordia del Señor sea con todos y cada uno de ustedes. Les amamos en el amor de Cristo Jesús sus amigos de siempre Elida Madrigal y, y Rafael Cabas pero Cabaz. que quiero enviar un, un saludo muy en especial a las esposas de pastores viudas así de pastores es. así es así es y las mujeres que están pastoreando alguna congregación pequeñita regular mediana grande que así Dios es. les bendiga y que esas hermosas flores les, les sean grandemente ti, bellas, bellas flores. Y sírvale al Señor con pasión, con amor. Amén. Y que el Señor derrame todas sus Entonces, bendiciones sobre sus vidas. Así es. Bendiciones. Bendiciones. Feliz Día de las Madres. Un fuerte abrazo en el amor de Cristo Jesús. Bien, otra flor. Preciosa. Bellas, bellas Ay. y lindas flores. Es para ti también. Lo que el Señor hace mm. es Mujer. maravilloso, es lindo, Tómala, precioso. Es tuya. Así es. Tómala. Es tuya. Así mm. es, donde tú estás. Bendiciones. Bendiciones.